Si estoy deportado todavía puedo sacar visa. Bueno, mira la verdad sí. es complejo. Bueno, ya para una persona que ha sido deportada se pone extremadamente difícil. Um, sí. Y si muy apenas ha sido deportado y, y te dieron un, un, un castigo debes de cumplirlo antes de intentar aplicar para lo que sea, pero si sí se hace un poquito más difícil y ya cuando quieras aplicar te recomiendo que hables con un abogado para, para ver qué, qué, qué, bueno, qué pasos puedes tomar. Así es, sí muchas veces hay deportaciones y les dan tiempos de castigo, sí. hay veces que no les dan tiempo de castigo, nosotros siempre recomendamos si han tenido una, una deportación y quieren volver a aplicar y hacer una petición familiar o una visa de turista, siempre consulten a un abogado para que les dé la mejor asesoría y sus opciones y así también no gasten ni tiempo ni dinero únicamente aplicando con